El programa ha sido decidido juntos con el maestro Scott you Yo estuve en Londres y hemos hablado más o menos 30 minutos. Yo dije que aunque soy británico, uh, yo, uh, no es una cosa hecha que quiero elegir música británica. ¿no? Por ejemplo, uh, yo he pasado mucho de mi tiempo, de mi vida en Rusia. Entonces quizás podría decir que soy más cercano a la música rusa. Que mi educación ha sido en San Petersburgo, en Rusia, donde pasé seis años y, y también en Polonia al este. El año pasado dirigí Elgar, Elgar. Iba a dirigir Walton, pero este año yo este de dirigir música rusa, entonces quedamos en la primera sinfonía de Scriabine. Más un poquito más tarde hemos decidido que mejor para este concierto será la segunda sinfonía de Scriabine, que casi nunca se hace. Y luego este, la, el programa de Chávez, yo sabía que había que hacer también hay que hacer una obra mexicana, ¿no? Pero no es hay que hacer, pero yo también quiero hacer, porque hay tantas obras, eh, Moncayo y Ponce, todas esas cosas. Eh, me fascina todo eso, porque yo en Inglaterra solamente he dirigido Marqués, unas obras de Marqués. Pero, este, o sea, cuando me llegó este de de la cuarta sinfonía de Chávez uh, romántica eso fue un big uh, learning curve para mí porque tenía que enterarme de Chávez y no sabía la verdad nada de Chávez entonces he estudiado fuerte eso para buscar información y este para ver la música entonces página esa sinfonía de Chávez la verdad no sabes dónde empezar o sea porque ahí no veo uh, Uh, muchos así ritmos mexicanos no, no, no veo gran sincopación por eso no hay un poquito no pero hay hay gran temas uh, románticos y yo estoy siempre eh, si no conozco una compositor siempre busco en libros y si otras personas han hecho un análisis algo así y también si hay otros conciertos se podía uh, ver las grabaciones pero no hay mucho de, especialmente de esta sinfonía. Bernstein reconoció a Chávez como oh. ¿no? gran compositor, entonces yo escuché eso, claro, entonces luego estudiando y formando mi concerto, ¿no? porque no, sí se llama romántica, pero por qué y todo eso, entonces tenés que realmente buscar en la música, entonces eso así de interesante. Eh, y obviamente luego el, la, la obra de Aranda que hemos tocado la semana pasada, fue, eso para mí fue más parecido que a lo que yo esperaba de una obra así contemporánea mexicana, ¿no? con los ritmos 12 octavos o eso. Luego, el, la nueva obra, que entonces yo recién, este, no sé, hace un mes o media o así, he recibido. Todo, un, un, es un gran programa, dos programas de contraste, ¿no? mucho contraste. Estudiando esa obra, entonces, y conversando con el compositor, ya poco a poco, día por día, uh, se está realizando más en mi cabeza. Para mí hay romantismo acá, ¿no? en los temas, en la obra de David. Y uh, otra cosa, es, obviamente, estuve sorprendido que una persona va a tocar todos los tres instrumentos de solo, ¿no? de tuba y luego trombón y trompeta. Yo pensaba que iba a haber tres solistas, es que no sabía nada de Faustino, aunque es, yo sé que es famoso me han dicho. ¿no? Entonces, luego, con, encuentro con él, uh, hace unas dos semanas antes de ir a Perú, uh, él, yo pensaba que él iba a tocar el segundo movimiento y tengo que buscar los otros solistas. No sabía que va a tocar todo. Recién me eso porque cuando me, cuando me dijo que el día del concierto, en la ensayo general, uh, me dijo que podía no tocar ese día porque tiene que cuidar su, sus labios Porque en la noche tiene que estar tocar todos los tres instrumentos ¡Wow! Eso fue una sorpresa para mí O sea, la obra de uh, Scrabby y Chávez Una gran cosa que la conecta es que son cíclicos La tema del primer movimiento reaparece en los otros movimientos O sea... O sea, el primer movimiento de Chávez el segundo movimiento es... Cíclico, ¿no? La música de Chávez, hay mucho de eso, ¿no? Sí, y también lo de es bien cíclico, ¿no? Entonces empieza... Al principio, y luego al final es... Pam, pam, pam, pam, pam. Cíclico, ¿no? La, la, la fanfare de la, la trompeta que es entonces aparece más temprano ¿no? entonces es cíclico es muy bueno porque para el público escuchando ya sienten algo que eh, pueden entender más sí, sí. me encanta la orquesta uh, es una orquesta que tiene Uh, muchos diferentes caracteres, uh, todos trabajando juntos, y mucho cooperación. O sea, yo siento, por lo menos en ese tiempo que yo he estado, que todos me quieren ayudar. En Chávez me dijeron uh, que cuidado con tus cambios de tiempo, porque es un uh, uh, cambio con un carro, ¿no? Y me ayudan, ¿no? Torres, ayuda, está muy bienvenido, porque Torres hacía un concierto de éxito. Yo sé una cosa, que las orquestas siempre tocan mejor cuando hay un gran público. Entonces, quiero que todos que están planificando de venir al concierto, que traigan una persona más. Y que, que venga mucha gente al concierto, porque esas atmósferas, cuando el público está lleno, son atmósferas increíbles. Entonces, y también, eh, con uh, estoy hasta mi próxima visita, estoy, voy, voy a estar contando los días.